151 una resolución legislativa establece que solo la Iglesia Católica Dominicana tiene derecho a usar campanas en sus templos. Y en 1959, el productor y director de televisión Freddy Miller Otero desaparece sin dejar rastro cuando se trasladaba en un velero de la capital hacia la playa de Boca Chica, acompañado de dos mujeres y dos niños. Eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas indicadas. Muy bien, muy bien. Vámonos, señores, entonces, en este momento, como le habíamos anunciado en un par de ocasiones, está con nosotros Bernabé Matos Pérez. Bernabé es el director de la DIDA del Nordeste. Pero además, dice Carolina, y yo corroboro eso, estoy de acuerdo con él, con ella, perdón, que es el que más sabe de seguridad social en todos estos contornos. Así es que con Bernabé Matos Pérez, director de la DIDA, amigo nuestro de mucho tiempo, Vamos a conversar acerca de afiliados en ARS y desvinculación de empleados públicos. Buenos días, Bernabé. Gracias por acompañarnos. Buenas Buenos días, días, Amado. Buenos días, Francis, Carolina, Yerjan. Buen día. Eh, Amado, encargado de la oficina. Director ah, es una, no es director, general, es encargado. Encargado de la oficina. Cómo no, Tenemos ¿cómo no? Una directora Gracias, general, Bernabé. la licenciada Carolina Serrata Méndez, Está en Santo Domingo. Bien. Hay... En el interior somos encargados. Cómo no. Hay una serie de, de información, hay una serie de quejas de la gente que lo han sido desvinculados de funciones, que no le pagan sus prestaciones. Eh, bueno, todo ese tema de la desvinculación de empleados públicos y de los afiliados de a ARS, que también hay una queja de que no devuelven el dinero, sobre todo cuando hay defunciones. Sobre todo ese tema queremos hablar contigo, Bernabé. Ponlo en contexto a todos nosotros. Adelante. Mira, con relación a las desvinculaciones que se están dando en el Estado, obviamente la DIDA no tiene ningún tipo de participación en eso. Simplemente las personas que han sido desvinculadas de pasan por allá para nosotros decirle cuál es su AFP. Okay. Para si califican para retirar su fondo de pensiones, lo retiren. O si tienen derecho a solicitar pensión Perfecto. por vejez. Y se sobre le, todo, y ahí también tienen que ver con... Con el tiempo post despido de uso del mismo servicio de salud. Claro, claro, claro que sí, sí, porque la ley plantea. Claro, me gustaría que nos explique y le explique que al momento de desvincularse qué sucede con respecto al seguro de salud. Cuando una persona eh, pierde el trabajo, el seguro tiene que darle cobertura dos meses más, porque la seguridad social es prepaga el seguro familiar de salud. Siempre tenemos un mes de depósito. Cuando te cancelan, te desvinculan, que ya tú dejas de cotizar, la Tesorería de la Seguridad Social tiene que dispersar ese per cápita por ese depósito que tú tienes ahí y tu ARS tiene que darte un mes más de cobertura. Por lo tanto, si te cancelaron en febrero, ahí dispersó por el mes de marzo, por el, por el fondo que tú tienes ahí y abrir tu ARS tiene que darte cobertura. A partir de mayo se te cae la cobertura. Son, son dos meses más. Claro está... Si eh, tú estuvieras casado y tu esposa trabaja, aunque te desvinculen a ti, tu cobertura de salud sigue evidente porque ella está cotizando. Bien. Eso es lo que pasa con eso. Eh, Bernabé, en San Francisco... Esa parte es importante, la de los dos trabajan sí. y tú estás desvinculado. Escúchame, eh, uh -huh. porque creo que es importante esa parte que dijo Bernabé, que es donde se encuentran las necesidades de ir a la vida cuando se desvinculan. En el único aspecto es en lo de salud para saber que ellos tienen cobertura dos meses. Pero si uno trabaja y uno desvinculado, continúa recibiendo el servicio en esa misma RS, producto del trabajo del esposo. Eh, por eso siempre nosotros decimos que el núcleo familiar tiene que estar reunificado en una RS. Resulta que tú trabajas, tu esposa trabaja pero no están en la misma RS, están en ARS diferentes. O estando en la misma RS, el núcleo familiar no está reunificado. Tiene que existir la reunificación del núcleo familiar porque eh, cuando pierde el trabajo el otro siga cotizando. Simplemente se te orienta, mira, tiene que hacer esto. Tú estás, Como tu esposa está trabajando, que lleve el acta de matrimonio a su ARS o unión libre si son, no son casados, para que te afilien allá y siga con la cobertura. Pero nosotros le decimos a la población, a la gente... Hagan la reunificación con tiempo, porque la seguridad social, todo tiene plazo. Entonces, si te quedas sin cobertura, y va a ser la reunificación, eso dura de 1 a 45 días, hasta que no se haga la reunificación, tú no vas a tener cobertura. O sea, entonces, ¿se puede hacer la reunificación usted? Inmediatamente. Inmediatamente. Inmediatamente. Bueno. O antes. O antes. Si usted antes, siente amigo. que lo van a dar una botada. Yo te recomiendo que lo hagas antes. saben por qué? Porque muchas veces si tu empleador se atrasa en el pago, también. Tiene problemas porque una pequeña empresa, lo que sea, no puede pagar, te queda sin cobertura. Sin embargo, la esposa tuya, su empleador está pagando y está puntual. Ella tiene cobertura y a lo mejor si los hijos están con ella, pero tú te quedas sin cobertura. Ahora, si están eh, reunificados, reunificado, con un aporte de los dos cualquiera, hay cobertura para todos. Pero perdón, yo tenía entendido, y, y qué bueno el dato, que si, por ejemplo, él es dependiente de su esposa, ¿no yo puede ser eh, estar en el seguro también en la empresa en que trabaja? Es obligatorio, porque la ley manda que es obligatorio cotizar por todos los trabajos que tú tengas. Pero puede estar siendo dependiente y, y, y afiliado directo. Eh, no, si, si es dependiente, es dependiente. Queda como afiliado directo porque ella es la titular. Vamos a poner Francis termina de decir que su esposa es la titular... Él es dependiente. Él puede tener tres trabajos cotizando la seguridad social y ella también puede tener uno. Lo único que me garantiza es que nunca se va a caer la cobertura de ese núcleo familiar. Pero eh, entonces la titular lo puede afiliar a él eh, por su vía. No por la reunificación por familiar. Por la reunificación familiar porque él, él, ella tiene derecho de afiliar a su esposo correcto que es, Ay, aunque él trabaje o no trabaje. Ahora, derecho de afiliar, vamos a ponerle tres trabajos a Francia. Y la cobertura lo, la, es la misma. La, la, la misma. La, lo que Carolina creo, ah, miren señores, atiendan no esto eso. porque eso es otra cosa, que nosotros somos culpables, los dominicanos somos brutos y bueno. campesinos embullados. Porque tú sabes una cosa, que no nos hemos dejado padre, llevar, no hemos dejado llevar, madre, madre, sistema, madre. no hemos dejado llevar al sistema, no hemos dejado llevar al sistema, es correcto. El sistema Pero no está... El doctor Máximo sí, sí igual es, está bruto. Es bruto. Porque fíjate, debemos todos, incluyéndome a mí, porque yo me estoy diciendo... Bruto. Pero vamos a ver, vamos a ver. Claro. Debemos todos conocer el mecanismo que se emplea por ley para tú ser... Tenedor de un servicio de salud por la vía que sea, porque hay otro que no se el, él, eh, Francis, se el Estado tiene que informarte sí, Para eso de sí de es bueno pagar social. publicidad. Por eso hay que pagar. Por eso, por eso es, sí que es bueno. bueno. Que, mira, que Bernabé esté aquí, Francis. La pregunta que no escuché, pero la cobertura es la misma aunque esté afiliado en tres aseguradoras dependientes. La, la, de de la, la cobertura de la seguridad social es única. Todos tenemos eh. la misma cobertura, todos. No importa el salario que tú devengas. Porque se te descuenta en ciento salarial y las ARS reciben un per cápita pago por cabeza. A modo de ejemplo, que me lo entiendan, Francis gana 100 mil pesos, va a cotizar en base a 100 mil pesos. Y a lo mejor el portero, sin desnigrar al trabajo, un trabajador gana 10. No, me refiero a Bernabé. Entonces Bernabe. va a pagar por 10. Me Pero refiero... la cobertura en la clínica es la misma para todos. Me refiero a los dependientes de su esposa y trabaja aquí. Ah, es ahí el, el tema eh, de Como Carolina. quiera le cubre eh, un solo 80%, aunque esté en do, dos veces afiliado. No, no. El, como el, dependiente y directo. No, vamos que a ver, me no, Bernabé. A mí, ¿a dónde Pero va? vamos a ver, Bernabé. No va un seguro porque yo no tengo el seguro de aquí. Son, son diferentes las ah, preguntas. Es. No, no, vamos son diferentes a. las preguntas. Con relación Exacto. a lo que tú planteas, claro, la cobertura es única, es la misma. En internamiento. Si es un internamiento, paga un 15% de diferencia. Si es cirugía, un 10% no de diferencia suma. del monto no final suma. de la cuenta. Ya. No importa, simplemente uh -huh. es que la ARS reciba pago, sea porque tú estés cotizando, sea porque sea la esposa tuya que esté No se suma cotizando. ya, como me... No, no se suma. Eh, Bernabé, en estos días pudimos ver una denuncia aquí en San Francisco de Macorís de una familia que desafortunadamente le falleció uno de sus miembros y entonces un centro clínico de acá supuestamente tenía retenido el cadáver eh, por una deuda. Qué eso bueno. es legal. No, eso es ilegal. La superintendencia emitió una resolución para evitar eso. No sé si ustedes recuerdan lo de Camaño, el hijo de Camaño, cuando Camaño, tuvo un accidente. Sí, sí. sí. Eh, ahí metieron una resolución. Cuando usted va, por ejemplo, yo voy ahora mismo a un centro, a un centro clínico privado con un golpe, lo que sea, ¿verdad? Eh, sí. Y no tengo un chele. Tengo que dar un depósito para que me reciban. No, sigan para allá adelante, no, para otra claro, clínica no o no para el hospital. Que, no te hay que dar depósito porque es una emergencia lo que, lo que tú has llevado. Ajá. Hay que atenderte, inclusive sin tener seguro. Pero hay, eso no hay, es lo que se hace. Entonces, hay, si, yo, si, si me atendieron, sí. yo tengo mi seguro, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y, me te, y me quiero ir, pero ellos no han resuelto lo de la cuenta y eso. ¿Tengo que quedarme obligatoriamente ahí? No, no, porque es un problema de ellos, reportarle al seguro. A uno no, uno no lo quiere. dejan salir pero de Pero si no tengo los cuartos para pagar. Bueno, entonces, bueno, si tú tienes dinero, no te puedes retener por eso tampoco eso es, que eso, no eso es secuestro ah, pero es bueno. importante puede, también sí, bueno. eh, no Bernabel es bueno también que usted aclare porque entonces ahorita va todas las toda la personas a las clínicas sabiendo que no tienen un peso arriba y sabemos que es un negocio también porque sí. no de caridad eh, o por amor bueno, pero eh, pero es los es que gastos ley, que la, se... La, es que la ley sí, prohíbe la premio corporal sí, pero deuda. hay casos de emergencia pero, pero yo sin dinero pero, no puedo ir a los centros médicos privados claro que sí Carolina no debe un golpe en el caso del fallecido en el caso del muerto ellos no fueron inteligentes yo lo hice dije, cada vez cuesta 3 millones Cóbreselo los dos que hueva mi ¿no? simple ya no lo puedes retener pero eso. entonces quién Con castiga una... quién castiga a ese centro? Nadie. que ojo supuestamente que supuestamente que eh, supuestamente retuvo nadie castiga eso aquí en el país no. murió una joven porque su madre no pudo buscar y cuando tenía los 40 mil pesos en la mano mañana mm. yo te doy y tuvo que irse a llorar al parqueo porque la niña murió. Bernabé, hay una nueva, Nadie. no sé si es resolución, decreto sí, Francis, o... o aquí no hay, Bernabé. Vamos a ver. La superintendencia de salud y reglaboración no responsable labosos, de, de, de, de eso. Pero, bueno, pero hay que, que reportarle. en Bernabé, Bernabé. ¿Sí, qué, si con no las pensiones... No, pero déjalo responder a él, que es el invitado, Francis. Eh, con Alguien castiga no, sí, a los no, médicos. Yo no digo que no se cumpla, la ley dice eso. Es a la Cisarril que le... Porque cuál es el papel de la Cisarril. Superintendencia de Salud Lago es la que vigila las Existe. ARS, los prestadores de Existe. Servicios de Salud. No Entonces hay referencia. que reportarle los casos. Bernabel, Ha Bernabéu, salido una nueva, eh, sé sí. no sé si es resolución o reforma a la Ley de la Seguridad Social en lo que tiene que ver con los fondos de pensiones a familiares que se le han eh, muerto su madre, esposo, los, mm. los que puedan cobrar la pensión que le van a quitar ese por ciento de impuestos que le cobraban. Es bueno que usted le aclare sí. y nos oriente sobre esto. Sí, mira, lo que pasa es que cuando se iban a retirar los fondos, el, la, la FP, una normativa que había, te pedían pagar, solicitaban un documento que pagar impuestos por ese dinero que tú vas a recibir en impuestos internos. Eso se eliminó. Ya no hay que pagar, porque son trabas burocráticas para la persona para recibir su dinero. Una persona pobre sí. que viene de, de lejos, y te dice, entiende que hay puestos, gente no va a pagar puestos porque tú vas a recibir este dinero. Eso, gracias a Dios, hubo una resolución y eso se eliminó. Mire, Wilson, o sea, no, hay, no, hay que pagar no, no se escribe Wilson, dice el de los Rieles, dice, buen día, consideran justo si uno tiene dos trabajos y que te descuenten de las dos ARS. Ahí es que está la y, no te, y no tengo una protección mayor. Va, dijo que eran dos cosas distintas. pero yo Sí, vamos, Amado entendió la pero, parte, lo que yo le quería decir. La que hace el amigo Wilson. Mire, si usted tiene dos trabajos, más de un trabajo, uh -huh. de todo hay que descontarte. ¿Por qué? Porque se pagan tres seguros. Con un solo trabajo tú pagas tres seguros. Cuando la tesorería factura al empleador, le paga tres seguros. Pensión, salud y riesgo laboral. Uh -huh. Y la pensión y riesgo laboral es individual. La salud es colectiva, por eso se llama seguro familiar de salud. Es para la familia es para, en el caso de Francis, para él, su esposa y sus hijos, la salud, que con el aporte de él o de la esposa queda cubierto. Ahora, para el riesgo laboral, Francis trabaja aquí, y cruzando la calle y lo choca un vehículo, va de su trabajo para su casa, entonces el riesgo laboral le cubre a él. Y su fondo de pensión es para él, para cuando tenga 60 años de edad, él recibir su pensión. Entonces, la esposa no va a recibir pensión, es él. Pero él nos refi él, la pregunta no refiere a, así a dependientes, sino él de manera directa sí, en los claro, claro. trabajos. Ustedes si me dejan pero, los dos. Claro, que, entonces. Pero dile una cosa. Hay una parte que la gente se queda corta, o nos quedamos cortos. Es que si yo soy dependiente, yo estoy utilizando el seguro de salud es. que me da mi esposa, por el trabajo de mi esposa. Pero a la vez yo aquí, en Telenor, cotizo. Ese dinero no va a un carnet de uso mío. Sino, ¿dónde va? Mira. ¿Para qué salud o a quién va, le corresponde? Vamos a explicarlo, Frank. Ese mismo. Y amigos televidentes. La tesorería de la seguridad social tiene lo que se llama un capítulo para la protección de la salud. Ponemos el ejemplo, este, esto que está aquí. De ahí la tesorería saca los per cápita para dispersarlos a la RS por núcleo familiar. Tú echaste ahí, esposa tuya echó ahí, ahí están. No importa la cantidad que ustedes echen ahí. Ahora, de ahí va a ese fondo, es específico, y tiene que salir un monto fijo para atender la salud, que en este momento es de 1.167,81. Recibe cada RS por cada afiliado No importa que llegue, porque hay un capítulo que va para la Por eso es que es solidario. Yo te ponía el ejemplo ahorita, que te decía, tú ganas 100 mil pesos, el portero aquí gana 10 mil pesos, resulta que son tú y tu esposa, vamos a poner tu esposa con 100 mil, más, son 200 mil pesos, por lo cual ustedes cotizan, y el portero tiene una mujer y ocho muchachos, la cobertura de salud es la misma, le cuento y, a él, y, y Entonces se tú, supone, tú te solidarizas con él. Con, con, Nos escriben con aquí, Francis. Sí, mi aporte, como sí. yo no estoy en salud, hay otro que lo está usando. Claro que sí, porque es así sí. Que está hecha la ley. ¿Eh? Así es que está hecha la ley. Mira, Ustedes es... oyen, es decir, que como usted cotiza y no tiene el seguro de su cotización en la empresa que usted está, porque usted está en otro seguro por conveniencia, ¿Por qué? ¿Por entonces es... ese seguro que yo pago lo recibe otra persona que no cotiza, No, pero, sino... no, pero no es tan así, Fran, ah, okay. es la solidaridad. Porque es que tú estás en una RS, nadie está en dos RS. Tú y tu esposa decidieron la RSX. Eso es lo que Entonces, que me, me independientemente de que tú trabajes aquí o trabajes allá, cuando el dinero llega a la tesorería, la tesorería no tiene que ver de dónde llegó el dinero, sino que tu empleador pagó. Ahora tiene que mandarle el pago a la RS, donde tenga tu, tu núcleo familiar. Entonces, si tú, si tú, quizás el término para explicarlo mejor, es hay cobertura a tu núcleo familiar porque hubo pago a la seguridad social de dos o tres empresas que trabajaban tu esposa, tú y tu esposa. Punto. Mira, eh, eh, mire Bernabé, el licenciado Severa dice buenos días, quiero invitar a Bernabel a que oriente al, se oriente al sector salud del Hospital San Vicente. Dice él, eh, ja Severa Javier, presidenta del Colegio de Enfermeras Graduadas. O sea, que oriente al sector salud del Hospital sí, San Vicente. Lo, con con mucho que gusto que me pida una charla, que yo voy allá. Ah, ok, ah, podemos, sí, podemos escribirle. Que... que coordine, que me llame, Ver, que voy con mucho gusto. Eh, Cuando tenemos... la entrevista, te podemos Exacto. dar el teléfono de ella. El eh, el eh, teléfono mire, tuyo, ella dice, en este tema también quería que usted orientara, Bernabé Jesús Tavares, él escribe, buen día, y los que tenemos nuestros padres ya fallecidos hace varios, hace varios años, ¿cómo reclamamos esos fondos? Antes de que les responda, Bernabé, me gustaría que se tomen uno o dos minutos a orientar sobre eh, los fondos de pensiones de, de familiares fallecidos. ¿Qué hacer? Porque los miles de millones que tienen esa AFP, miren, no es una cosa hmm. chiquita. En este momento tienen más de 2.344 millones de pesos la AFP ah. de trabajadores fallecidos. ¿Solo fa de trabajadores fallecidos? fallecidos. ¿2.344 mil? millones de pesos? Y yo eh, Botello no Que eso. por ignorancia o sí, desconocimiento no los familiares no han quedado sí. a reclamar. La devolución de los aportes o la pensión de sobrevivencia. Y eso tiene un límite en el caso de las pensiones de sobrevivencia que es siete años. Antes era dos años, se subió a siete. Pero era como decía Francis, si no hay información, tú no vas a buscar lo que tú no sabes, dónde está, que tiene. Porque el familiar no lo informó a la familia de que tenía que estaba en una AFP. Nosotros en la DIDA logramos que anualmente la CIPEN superintendencia de pensiones publique el listado. De los fallecidos que hay. Porque hay una cosa. La FP sabe dónde tú estás. Claro. La FP sabe dónde tú trabajas. Sabe tu dirección, sabe todo. También pero sa sabe el trabajador todo. no sabe dónde están ellos. Pero, pero, pero también sabe cuando tú falleces. Y ellos Son no saben, y el trabajador entonces, no sabe dónde están su cuarto. Ni su familia. Entonces, entonces. Abusador. Pero también sabe cuando tú falleces. Y como sabe cuando tú falleces, debería comunicarse con la familia tuya, pero... No hay forma. Eh, oriente es, un poquito, por favor, a quienes se le han muerto familiares, desde qué tiempo es posible hacer el reclamo. Por ejemplo, alguien no, nos en, escribe. En, ahí. en el caso de la devolución de aporte, eso no se vence. No, no, no de se familiares se fallecidos. Sí, para, claro. Okay. Sí, eso sí, sí. Si okay. está fallecido el familiar, falleció un familiar tuyo, papá tuyo, tú no sabías nada de esto. tiene cinco o seis años que falleció, Ay. siete años. No, tú puedes ir a la F para retirar dinero. No, no, prescribe, no, prescribe. no prescribe. No prescribe. No hay tiempo para... Lo que prescribe, prescribe es, es la pensión de sobrevivencia. Por ejemplo, falleció el esposo, la esposa no sabía nada, la viuda no sabía nada, dejó pasar siete años. No, ya no tiene derecho. ¿Tú crees que, Justo esa, que entonces, perdón, esa pensión de sobrevivencia a qué se refiere? Es que la, la ley plantea que si la, el, el trabajador tenía pareja, estaba casado, unión libre, a la esposa hay que pensionarla. Hay, un, hay una escala para la pensión. Si la esposa tiene menos de 50 años, lo que le corresponde es una indemnización por 5 años, 60 meses. Si tiene ya. de 50 a 55 años, le dan 72 meses, o sea, 6 años. ¿Y si menos tiene, de 50 no toca? Eh, no, le pagan. Si, si, si tiene menos de 50... Le pagan como si fuera un seguro de vida. Exactamente. Okay. Le dan una indemnización equivale, por, equivalente a 5 años. Del salario. Uh -huh. ¿Del salario? Del salario. Sea, ¿Todo de, va a depender del, de tu salario? No. Nada, del salario no. Del monto de la pensión. Te explico un poquito Ajá, más. El monto de la el pensión. De la, vamos a ponerlo para que hagamos el cálculo más redondo. Pensión. Gana 10 mil pesos el trabajador. 10 mil. Falleció. Sí. En la pensión de sobrevivencia el 60% del salario cotizado. Son 6 mil pesos. Son 6 mil pesos. De esos 6 mil pesos, es el 50% va para la viuda y el 50% para los hijos. Okay. Lo cobra la viuda porque los hijos son menores. Okay. Tienen que ser menores. Entonces, pero vamos a suponer que, que no tuvieran hijos, la viuda. Entonces, ese 60% se lo dan, le corresponde a ella. ¿Por cinco años? Por cinco años, porque tiene menos de 50 años de edad. Si te vamos a poner que tiene 35 años, 40 años, se supone que va a rehacer su vida nuevamente esa persona, esa mujer. Entonces, simplemente para no tener ese, ella no tenga ese problema de que no me puedo casar porque entonces me quitan la pensión. Entonces dice: No, vamos a darle el equivalente a los 5 años juntos en un solo monto para que ella se rehaga su vida, porque al año, a los 6 meses, a los 2 años se puedan casar. No Son que 30 mitad. mil pesos. Podría ser, sí. Es ¿Sí? decir, ¿Sí? no, es 6 mil por 60 meses. ¿Usted okay. por 60, ahí sí. Entonces, si tiene de 50. O sea, un pago único. Un pago único de 50 a 55, 72 meses. Ahora, si tiene más de 55 años, ahí la pensión es de por vida. Entonces, con, espera, déjame aclarar el puntito con el perdón. Muy bien. El, bien. Eh, Yang. Menos de 50, te, te dan un 60 meses. equivalente a 5 años. años. Sí. ¿Más de 50? A 55, 72 meses. Ok. Y más de, más de 55 años de edad, pensión de por vida. Ok, perfecto. Eso era. Mire, eh, Isidro Paulino pregunta que si es legal que un seguro cubre unos análisis y otros no. En ese caso hay que ver si el catálogo de, de los 360 mil pesos. Exactamente. 360 mil pesos. ¿Cuánta gente ha perdido esos 360 mil pesos que no ha podido accesar Bernabé? Bueno, yo creo que le exhorto a la persona que vaya por allá por la vida y nosotros le a, Atrás de Bernabé, vamos para allá. Mire, aquí, Juan Luis. Vamos a Isidro, no lo de Isidro. Isidro hizo una pregunta. Ah, ok. Pero, sí, que lo de los seguros, sí. que si cubre uno y otros no. Ok, Mira, eso es sencillo, tanto para los estudios como para los medicamentos y los procedimientos, vayan a la DIDA primero, porque nosotros tenemos un equipo de médicos, o sea, ya que conocen todos los catálogos, que están para eso, y nosotros te damos una carta, por re, de, una carta por escrito de si te cubre o no te cubre. Entonces, si te cubre, también te decimos el porciento que tienes que pagar, lo mismo en el procedimiento y lo mismo en el medicamento. Entonces, eso es lo que hay que hacer, porque recuerde una cosa, Amigo televidente Si tú, si está en cobertura ¿Quién lo paga? El seguro, si no está en cobertura ¿Quién lo paga? Tú Pero ¿Quién te dice que no está en cobertura? El seguro, entonces el seguro se convierte En una parte De la vida nosotros, la Dirección de Información y Defensa De los afiliados, estamos para defenderte Entonces lo correcto es que tú vayas allá Primero, tú mismo mandas a muchas personas allá sí. Entonces yo le digo Mira, tráeme El, el diagnóstico Tráeme el procedimiento que hay que realizarte, se lo mandamos a los médicos nuestros y después te decimos, te damos una respuesta por escrito, que puede decir, esa carta puede decir tres cosas, ese procedimiento está en, está en cobertura, el código está, o ese procedimiento, Fran, si no está en cobertura, tiene que pagar, o, sea que gente... o una tercera opción que te damos, que te la del de médico nuestro y dice, Así como está indicado ahí, no te cobertura. Pero si el médico lo indica así de esta manera, este en cobertura. Entonces te decimos, Francis, si de donde tu médico otra vez, dile que así no lo, no, no, no lo cubre. Que si lo indica así, así lo cubre. Pero el médico que va a decidir, porque cuando viene a ver la suerte que damos, no es con lo, con lo que tú resuelves. Entonces el médico te dice, no es lo mismo que te lo indico así. Entonces tú vas a tu seguro a pedir la autorización y te lo autorizas. Me, me, me, el día pasado me topo con alguien que me dice, ella tiene acnea del sueño y los seguros no lo cubren. Pareciera que fuera un, un, un procedimiento estético y es de salud. La la o sea, que a la, a, la, a la gente que tenga algún tipo de dudas, a la, que hay mucha gente escribiéndonos aquí en el WhatsApp, no tenemos tiempo para responderlo todo, que vayan a la dida. ¿Cuál es la ubicación? Eh, por favor. Conoce el sentido, frente a la Cruz Roja. Frente a la Cruz Roja, o sea, vaya ahí universo. y ahí le van a atender. Con Pero, el, eh, frase, una, una orientación. Perdón, eh. perdón, Sí, sí, sí, adelante. Mira, <coughs> hace el año pasado, fue una señora allá que había que hacerse una reducción de 60. Si tú lo planteas así, parece estético. Sí, pero no, eh, eso le causa es que torciendo. La, la, col la, la, col la columna. columna se le está todo. torciendo, entonces el médico los tiene que hacer un historial diciendo por qué hay que hacer de eso. En, en principio tú lo planteas así y dices, claro. por lo hay que reducirle los senos. Entonces, no es así. Hay que eh, explicarlo. Muy bien, gracias por todo. Bueno, este hay tratado. una cosa que yo quiero antes de que tú te vayas que, que explique ¿Qué hacer cuando se te muere un pariente, un familiar, que eh, tiene eh, fondos en, la, en las AFP, ¿verdad? Que hay que reclamar. La pensión. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué hay que hacer? Lo no, primero es que vaya a la DIDA, porque hay que buscar si él estaba activo. Porque si es un trabajador activo, hay pensión de sobrevivencia. Si no estaba activo, entonces lo que hay es devolución de, de aporte. ya Eso se informa allá. Eso le se damos, informa en la DIDA. En la DIDA le damos la AFP, le damos la dirección, le damos los teléfonos y le decimos los documentos que tiene que llevar. Perfecto. O sea, la vida orienta en ese sentido. Así que ya ustedes sí, bien. saben. Bien, señores. Gracias, Bernabé Matos. Para nosotros siempre es placentero tenerte acá porque tú eres un especialista en este tema. Y la gente tiene muchas preguntas sobre el particular. Porque hay, cosas, hay muchas cosas que han ocurrido con relación a las AFP. Bueno, señores, nosotros eh, agradeciendo verdad, la participación de Bernabé Matos Pérez. Encargado de la Dida del Nordeste aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a la pausa. Regresamos en breve, no se vayan, todavía hay más contenido del programa. Muchas gracias.